de cómo instalar eh, dos o tres, cuatro o cinco aplicaciones de WhatsApp para chatear desde las mismas sin necesidad de usar aplicaciones, simplemente eh, como único requisito debemos de tener números de teléfono adicional por ejemplo yo tengo un segundo número y quiero instalar un segundo WhatsApp, pero mi teléfono no tiene no es de doble SIM o sea que no puedo instalar las dos tarjetas entonces saco la tarjeta que tengo aquí inserto la, la, la, el segundo número y una vez reciba el código puedo, puedo retirarla y seguir eh, eh, actuando eh, a normalidad como lo he venido haciendo y teniendo los whatsapp, entonces procedemos a descargar el segundo whatsapp, nos vamos a play store, vamos a descargar esta que dice whatsapp, pulsar. Este, este método también lo pueden lo pueden aplicar con teléfonos que no tienen señal que tienen el email eh, dañado entonces ustedes pueden recibir el código en otro teléfono y luego eh, insertarlo en el whatsapp cuando se lo soliciten el teléfono que no tiene email entonces una vez que se haya instalado whatsapp vamos a retirar la tarjeta SIM insertamos la segunda tarjeta y ejecutamos la, el segundo whatsapp que instalamos, miren que el primero funciona a normalidad aunque no tiene, la, no tiene la tarjeta SIM instalada entonces vamos a activar el segundo, el número solo sirve para activar el whatsapp Damos clic en siguiente, damos clic en ok y esperamos a que el código nos llegue. Una vez nos llegue el código, eh, quedará activado nuestro WhatsApp y podamos usarlo sin ningún inconveniente. En caso de que el código no nos llegue, que demore más de un minuto, solicitamos la llamada. ¿La respondemos? pero 6, 7, 2, 2 Su código de verificación es 1, 0, 6, 7, 2, 2 Su código de verificación es 1, 0, 6, 7, 2, 2 Código de como pueden ver, eh, solicité la llamada y el código me llegó. Y ya pude activar mi WhatsApp. Este esta clave que me está pidiendo aquí es la clave del de segundo WhatsApp que yo tenía en el otro celular. Solo que lo voy a a migrar a este debido a que ya no lo tengo y este como no tiene para dos tarjetas sim sí, entonces estoy haciendo este proceso y me ha funcionado entonces quería compartirlo con ustedes bueno y aquí ya estoy restaurando eh, la aplicación de whatsapp y como pueden ver ya tengo mis dos whatsapp en el teléfono Y una vez hagamos ello, podemos retirar la tarjeta SIM y podemos abrir esto, esto y cualquiera de los dos WhatsApp no funciona así. Voy a escribir desde este WhatsApp al otro y el mensaje va a llegar sin ningún inconveniente. Miren que aquí el mensaje me llegó, entonces ya podemos retirar la tarjeta SIM e instalar la que tenemos por defecto y quedamos con otro WhatsApp sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten no olviden de suscribirse. Chao.